El proyecto que hemos visto de cómo de una catástrofe y de una desgracia hemos sacado un aprendizaje y una concienciación pues del de, de alumnado de aquí, de Tafalla. ¿no? Y también me ha gustado ver que sus reivindicaciones de un mundo pues, más sostenible y más verde pues han tenido también su reflejo en esa ley de cambio climático que ha aprobado el Parlamento de Navarra hace escasas semanas y que además ha sido aprobado por unanimidad. Y yo lo que les pido también a ellos, ¿no? que no se conformen con un futuro peor que el que, que el que vayan a heredar, sino que sean reivindicativos, que sean inconformistas y que, bueno pues eh, como bien dicen ellos, no hay un planeta B y que tenemos que hacer bien las cosas. Y eso implica a las instituciones y me gusta también que, la, que los alumnos estén reivindicando también ese futuro mejor. Bueno, pues tremendamente satisfecho como consejero del de, de trabajo que, que se desarrolla en el centro y de los aprendizajes y de la labor que están haciendo los alumnos. A fin de cuentas, están trabajando elementos claves que son fundamentales ahora, como en este caso el cambio climático, la sostenibilidad, que son cuestiones que van a ser fundamentales en el futuro de nuestra sociedad. Gobierno de Navarra. Navarro a gobernua.